¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo video de Tecnoapples, tu canal favorito. Mis amigos y amigas, en esta ocasión les traigo Whatsapp Delta Yoga versión 3.73F, la última versión que acabó de salir. Chicos, se las traigo totalmente gratis, ya sabes que el link de descarga te lo dejo en la descripción del video. Para que solamente des clic, dirija nuestra página y la descargue totalmente gratis. Bueno chicos, no hablando más, vamos a enseñarte esta fabulosa aplicación de WhatsApp Delta. Bueno mis amigos, estoy en mi WhatsApp Delta. Yoga versión 3.73F la cual trae sus errores corregidos, mis amigos, y nuevas funciones. Mis compañeros, en esta ocasión les voy a enseñar lo básico sobre esta aplicación. Sabes que en un solo video te puedo enseñar todo. Bueno, mis amigos, aquí les voy a enseñar cómo puedo animar este chat. cómo lo animo de esta forma en lo que ustedes están, como ustedes están viendo, como están visualizando. Listo, chicos. Vamos a irnos a los ajustes. Y vamos a irnos a donde dice pantalla principal Ahí chicos vamos a dar Y vamos a darle a la parte de abajo donde dice Chat, lista, animación Aquí vamos a cambiar la animación de nuestro chat Amigos, vamos a elegir de estas múltiples opciones que se encuentran aquí amigo vamos a elegir la que a usted más le guste La que a usted le parece que es bonita, hermosa Una animación fabulosa, genial Vamos a elegir una de estas Vamos a elegir esta por ejemplo Vamos a irnos a la parte del chat y vamos a mostrarle cómo se ha aplicado la animación, mis amigos. Vamos, mire cómo ha notado, cómo ha cambiado, cómo entra y sale las los chats mis amigos. Vamos a seguir cambiando ese chat. Vamos a elegir cambiando esa animación. Vamos a ir a la pantalla principal. Vamos a irnos a la misma opción chat de charlista de animación. Vamos a elegir otra y usted mientras vaya. Utilizándola y aplicándola va a ir aprendiendo cuál le gusta, cuál es favorable a su estilo de las animaciones. ¿Cómo ves cómo ha cambiado este? ¿Cómo entra? ¿Cómo sale en los chats? Bueno, mis amigos, vamos a cambiar la parte de la HOMES. Vamos a irnos a los ajustes, mis amigos. Vamos a irnos a la primera opción, HOMES layout Vamos a darles ahí, mis amigos. Dale clic, mis compañeros, y vas a elegir de estas opciones la cual más le guste. Vamos a elegir, por ejemplo, de esta de Messenger. Vamos a irnos a la parte de afuera que se aplique y ahí va aplicado. Ahí está aplicado, mis compañeros. Vamos a elegir otra para que noten cómo cambiamos. A esta y vamos a irnos a la parte de los chats que cada que aplique. Mis, bueno, mis amigos, aquí ha cambiado. Ha cambiado como notas. Ha cambiado. Bueno, vamos a mostrarles algunos temas. Que tiene esta aplicación la cual trajo con ella vamos a vernos aquí en la segunda opción dice applicants of Temps. vamos a leer ahí mis amigos y la primera opción es el tema claro el segundo es el tema oscuro y el tema transparente el cual muestra el fondo de nuestro inicio de nuestro celular, de la wallpaper vamos a ir ahí como nos muestra el fondo aquí puedes modificar la transparencia listo vamos a dejarlo aquí por ejemplo mis amigos para que muestre nuestro fondo y si ves queda perfecto ese fondo que tengo con el estilo de esta este whatsapp mis amigos vamos también a cambiar la pantalla del encabezado vamos a irnos aquí a pantalla principal en headstock que significa encabezado vamos a elegir mis amigos y vamos a cambiar ta, el, el interfax de nuestro whatsapp vamos a elegir de estas Cinco opciones mis amigos vamos a elegir esta y veis cómo ha cambiado la, el encabezamiento la parte de abajo si elegimos eh, la, la última vez cómo cambia el encabezado si elegimos la primera como cambia el encabezado estilo iphone como vamos a elegir esta que es la de iphone perdón como cambia estilo de iphone y esta que whatsapp que es la que trae por defecto vamos a cambiar el estilo de las historias, como cambiamos Si damos aquí ves que no está habilitada tenemos que elegir la traducción y habilitar a, asimilar a Instagram le debilitamos y ves cómo ya está aplicada y aquí podemos cambiar el estilo como este o este o este cual son diferentes, va cambiando el estilo, o el último ves como ha cambiado el estilo chicos vamos a decir que me gusta este ve cómo ha cambiado y aquí mis amigos podrás y también esta opción el cual es separar chat de grupos. Poner mi nombre, cuál de aquí. Deshabilitar la información debajo de mi, de mi pantalla principal. Listo, aquí puedo cambiar el modo luz noche, cuál cuenta en la parte superior. Listo, puedes también habilitar el modo avión. Va a aparecer en la parte superior, mis amigos. Y así suavemente ustedes van a ir aplicando Van a ir aprendiendo de esta aplicación Así que sabes que estaré en la descripción del video Para que te la descargues Y la vayas observando Vayas mirando sus múltiples funciones que tienes Mis amigos, tú sabes que en un solo video que te te a explicar todo En un próximo video te tengo más que enseñarte Así que suscríbete al canal Para que no te pidan ningún tipo de contenido Y ya sabes que te mandas tu canal favorito A Weasel.